Estoy delante de unos confesionarios, lugar donde se administra la misericordia de Dios con abundancia infinita, donde basta ese propósito de enmienda y ese pedir perdón para recibir esa misericordia. Dios no tiene límites en su perdón y nos pide que tengamos... ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? No, setenta veces siete. Él lo hace contigo, ¿por qué no vas? No es fácil, es un don de Dios, pero cuando lo hacemos... ¡Qué paz sentimos! Porque cada vez que perdonamos, nos liberamos del rencor. el Padre Adolfo recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!